Hola, eh, bueno, bienvenidos. Eh, este video está dedicado a Colombia y su crisis eh, social, ¿no? Eh, sé por las noticias que las cosas han estado complicadas. Eh, así que acá les va mi lectura. Sí, en, en este lado de acá... Eh, Veo, eh, digamos, como en general no, no eh, El presidente, me refiero a autoridades ya o sea, el presidente, etcétera Su gobierno, cómo está actuando Creo que, de, de alguna manera, sí eh, este, eh, este estallido social no eh, Le sirvió para darse cuenta de cosas Como que les cayó el 20% el problema está en que están en una encrucijada, no, no saben qué decisión tomar, no saben si para el norte, para el sur, para el este o, o el oeste, ¿sí? Entonces, ese es el problema con las autoridades, ¿sí? Referente, eh, digamos, a la gente que se manifiesta, ¿no? Eh, bueno. Yo veo que aquí hay un. Hay, hay, incluso pueden haber disputas internas entre, entre los manifestantes. ¿sí? Y, si, y la disputa que se da, o la crisis, porque se da, es porque creo que un poco pasa con Chile, ¿no? Que, que lo que te prometieron no se está cumpliendo. Entonces es como que llegó la hora de, de cambiar las cosas sí como que la gente, hay, un, hay un cansancio en la gente y sobre todo veo también como luchas internas pueden ser entre, líder, entre líderes entre sí ahora cómo se ve a futuro el conflicto eh, bueno eh, creo que esto nace a raíz básicamente que como Colombia cumplió un ciclo, ¿sí? Eh, es como que es, llegó un punto y, y que se necesitaba como una nueva renovación. También tiene que ver con una crisis de confianza, ¿no? Eh, con esta carta acá. El presenta, habla de como de, de mucho miedo, quizás haya, bueno, pues la noticia se ve, ¿no? Eh, hay mucha represión eh, creo que también hay mucha autocrítica hay mucho miedo eh, podría ser, por ejemplo eh, la crítica o el no saber cómo salir del conflicto puede ser desde las autoridades también desde desde la gente, como que no no hay un consenso ¿sí? y ¿por qué no hay un consenso? porque creo que porque las autoridades están siendo muy críticas, ¿sí? Con, con el actuar de la gente Están... Eh, va a sonar un poco fuerte lo que voy a decir Pero es como si estuvieran cortando cabezas Si a ti no te gusta, chao ¿Sí? Y la, y la gente, por ende, eh, está en una postura muy... De, de estar en la defensiva, de cuidarse, ¿Sí? Ahora, yo veo a futuro que esto tiene solución con el mago y con el 3 de bastos. Pero va a necesitar mucha voluntad y sobre todo salir de este, empantana, de este empantanamiento, como digo yo, de, de, de, de donde hay miedo, de, de, de por ejemplo, de que la, autor, la autoridad no, no tiene claro hacia dónde ir. O sea, saben que hay un conflicto pero no saben cómo resolverlo y la manera como lo están enfrentando no es la mejor manera eh, y por otro lado está la gente que está obviamente asustada eh, yo creo que por la carta de por, por la carta de que habla del presente eh, a mí me, yo me atrevería a decir que esto va, va a durar mm, eh, un buen tiempo no, no quiero sonar pesimista pero quizás eh, va a seguir el año que sigue eh, me atrevería a decir hasta bueno, la, la primavera de ellos sí pero al menos se ve mucho más clara, claro a futuro que pueden encontrar alguna solución en Colombia que en Chile. ¿sí? Eh, bueno, esta es una, una mirada muy respetuosa, por cierto, eh, para la crisis que está pasando Colombia. Les mando muchos abrazos, mucha fuerza y bueno, si te gustó la lectura eh, te invito a que te puedas suscribir al canal o si quieres hacer algún tipo de sugerencia también es bienvenida en los comentarios eh, bueno, les mando mucho amor y que estén muy bien